Mejor si la tomas desde este lado. ¿Listo? ¿Ya? Sí, profesor. Este es el esternocefálico. El esternocefálico tiene porción: esternomandibular y esternomastoide. ¿Sí? Este músculo que viene acá es esplenio. Este es el complejo o sea, el espinal de la cabeza. Si quieres, dar la vuelta por allá. Entonces, este es el complejo semiespinal de la cabeza, el que viene acá es el oblico caudal de la cabeza, este es el oblico craneal, recto dorsal mayor de la cabeza, ligamento suspensorio de la nuca, porción funicular, esta redonda y esta plana es la porción laminar y él se continúa hacia atrás como ligamento supraespinoso, aquí vienen tres músculos que se extienden desde el cuello hasta la cadera, son espinal dorsal, este que viene acá, este, Dorsal largo, tiene una porción cervical acá. Bueno, mira que se continúa. Este, este es más bien el complejo. Este tiene una porción cervical acá y este es el iliocostal o costal largo. Este que tiene estas rayitas acá blancas. Iliocostal o costal largo. De nuevo, espinal dorsal, dorsal largo, iliocostal. Estos son los intercostales. Esto es la túnica abdominal. Este cauchito de acá esto es la túnica abdominal. Y esto que quedó acá es cutáneo del tronco, Y aquí viene oblicuo abdominal externo. Todavía no lo hemos sacado. ¿eh? ¿Listo? ¿Qué le dice?